Oi, meu nome é Ellen, eu sou brasileira. Minha língua materna é o português. Também falo castelhano e um pouco de catalão. Faz seis meses que visco a Catalunha. Estive fazendo o curso de nível básico 2. De Catalunya, me agrada para o tomaca. Olá, chamo-me Ana e sou de Lisboa. A minha língua materna é o português. También falo inglés, francés y castellano. Fa 10 anys eh, que visca a Catalunya. Estic fent el curs de nivell avançat de Cataluña m'agrada, mmm, gairebé tot. Portuguès. Nombra aproximadament de parlants de 92 a 202 milions. On es parla? A Portugal, o és España, al Brasil, Mozambique, Calvert... Guinea-Bissau, Sao Tomé y Príncipe, Angola, Timor Oriental y Macao. ¿Sabías que el portugués es una lengua muy rica en dialectos? En T, más de 30. El portugués es la única lengua oficial del Brasil, la única legislación lingüística preferente a la resta de lenguas. T, A, B, en el ámbito escolar y a la educación primaria, bilingüe e intercultural, exclusivamente en las comunidades indígenas. Hola, me llamo Natacha Robles, soy de Venezuela. Mi lengua, mi lengua es el castellano. También parlo una mica de catalán. Fa dos años que visca a Cataluña. Estí fans el curso de nivel básico 2. De Cataluña, me encantan las playas. Hola, me llamo Santiago y soy de Colombia. Mi lengua materna es el castellano. También hablo inglés y un poco de catalán. Fa 5 meses que vis a Cataluña. Estífe, el curso de nivel básico 2. De Cataluña me agrada el sport. Hola, me llamo Maide Oliveros. Soy de Colombia. Eh, mi lengua es el castellano. También hablo un poco de catalán. Fa 3 ans que vis a Cataluña. Stephen un curs elemental 2. De Cataluña me agrada el manjar y las planchas hola me llamo sandra y soy de colombia mi lengua materna es el castellano también hablo un poco de catalán fa criangez que visco a cataluña Estife el curso de nivel básico 2 de cataluña me agrada la gastronomía pasallar para las cebas playas y anar de compras me llamo josé omar ramírez cervera soy colombiano mi lengua propia es el castellano, también hablo un poco de catalán y, y japonés. Fue 34 años, cabis a Cataluña. Estuve en el curso de nivel elemental 2, Abadía del Vallès. De Cataluña me agrada la dieta mediterránea y la cultura. Hola, me llamo Sara y soy de Perú. Mi lengua materna es el castellano y también hablo un poco de catalán. Basis, años, de visca en Cataluña. Estic fer el curso de nivel básico 2 De Cataluña me agrada la Sagrada Familia. Hola, me llamo José Manuel y soy del Perú. Mi lengua es el castellano, también hablo un poco de catalán. Mi lengua nativa es el quechua, pero no lo hablo. Faonza años, que vis a Cataluña. Estic fel, el curso de nivel elemental 2 dos. 2. De Cataluña me agrada la gente, el clima y la proximidad a la playa. Hola, me llamo Sara y soy de Perú. Mi lengua es el castellano. También hablo un poco de inglés. Fa 11 años que visa Cataluña. Estic fent curso de nivel intermedio 2. De Cataluña me agrada la gente. Hola, me llamo María Jesús y soy de Guinea Ecuatorial. Mi lengua materna es el castellano. También hablo inglés y un poco de catalán. Fa tres Sans que visca a Cataluña. Estoy fent el curso de nivel básico 2. De Cataluña me agrada la paella y las playas. Hola, me llamo Virginia y soy de Jerez de la Frontera. Mi lengua materna es el castellano. También hablo un poco de catalán. Fa dos ans que visca a Cataluña. Estic fent el curso de nivel básico 2. De Cataluña me agrada las tres plaches. Y centros comerciales. Hola, me llamo Sole, soy de Granada. Mi lengua materna es el castellano. También hablo un poquito de catalán. FA, 44 años que vis, que vis a Cataluña. Estinfe el curso nivel de Catalán basi 2. De Cataluña Magrada las playas y los monumentos. Hola, me llamo Rafael y soy de Jaén. Mi nombre, mi lengua materna es castellano. También hablo un poco de catalán. Fa 40 años que vivo en Cataluña. Es fin el, el, el cult de catalán básico 2. De Cataluña me agrada las montañas y la playa. Hola, me llamo Ana Berta y soy de Zaragoza. Mi lengua es el castellano. También hablo un poco de catalán y de inglés. Fa y set times que visca a Estic fan del curso de nivel elemental 2. De Cataluña Magrada al barri del Bor y el Poblas de Costa con Rosas, Lestartit y Palamós. Me llamo Antonio Fernández Bordo. Soy de Lola del Río, Sevilla. Mi lengua es el castellano y también hablo un poco el catalán. Fa 40 años que visa Cataluña. Stephen El curso de nivel 2, Abadía del Vallés. De Cataluña Magrada, Mol, El Casco anti La Sagrada Familia y Las playas de la Costa Brava. Hola, me llamo Carmen y soy de Ciudad Real. La... Mi lengua materna es el castellano. También hablo. Una amiga de en catalán. Fa 41 años eh, que viu a Cataluña. Steve Fenz, el curso de nivel básico 2. De, de Cataluña me agrada. Eh, Mon, eh, las playas de Girona y el, y el seu mar Hola, me llamo Remedio Moreno García. Soy de Sabadell, provincia de Barcelona. La lengua mía es el castellano. Eh, también hablo catalán. Eh, fa 55 me, mm, años que vis a Cataluña. Estoy en el curso de nivel elemental 2. M'agrada tota la Costa Brava y Barcelona. Castellá, nombre aproximado de hablar. De 356 millones a 370 millones. De 450 millones a 500 millones. Eh, se incluyen els parlants que el tenen como segona lengua. On es parla? A España, Gibraltar, México, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, Bolivia, la República Dominicana, El Salvador, Belice, Honduras, Puerto Rico, el Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, el sur de los Estados Unidos y Guinea Ecuatorial. Sabías que al sur de los Estados Unidos hay unos 18, 18 millones de personas que hablan castellano, pero la lengua no gaudeus disfrutado de cap reconocimiento oficial. Hola, chamo me Beatriz, vengo de Galicia. A mi lengua es galego, pero también falo castellano e inglés. Fa un imicha y Micha, que visca a Cataluña. Estic fent el curso de nivel elemental 2. De Cataluña me agrada el clima, la playa, la montaña y la cuina mediterránea y la ciudad de Barcelona. Pasear por el centro de la ciudad y prendre un buen café a una terraza, gaudín de un día de sol. Gallec, nombre aproximado de parlantes. 2.500.000 a Galicia, 2.400.000 a y al norte de Castilla y León entre 25.000 y 40.000. ON es Parla. A Galicia y al norte de Castilla y León. Sabías que y comunidades, comunidades lingüísticas galegas a Buenos Aires, la Argentina, Caracas, Venezuela, Montevideo, l Uruguay, La Habana, Cuba y Ciudad de México. Caiso México? ni Laura Naiz, Baracaldo Coanáis. Ni dispunta gasteleaniadà, eré usqueras y seguit Fa buit aïns eh, que vis a Catalunya, estic fent el curs de nivell elemental 2 de Catalunya. Me agrada la Jens i el Temps. A ver, al basc, nombre aproximat de parlants entre 800.000 y i un milió On es parla al País Basc, Navarra i al sudoeste de Francia. ¿Sabías que no se ha conseguido relacionar con certeza el vas a otra de las familias lingüísticas conegudes, tot i que fins i tot s'ha intentat emparentar amb el japonès, les llengües ameríndies, les uralianes, les afroasiàtiques i les caucàsiques. Hola, dic Regina y de Barcelona, la meva llengua és el català, també parlo castellà, anglès italià. i italià. nascut a Barcelona. Visca Catalunya y es dicen al nivel de catalá intermedidos. La Cataluña me agrada todo. Catalá, nombre aproximado de parlants no un millón mil. ¿O parla? A Cataluña, al País Valencià, las islas Baleares, la Franja de Ponent y el Carxa. España, la Cataluña del Nord, a Francia, Andorra, y l'Alger, a Italia. Sabías que, todo y el catalán es la 88ª lengua en nombre de hablando tot el es la 8 a mesa actividad actividades de los blogs. Ciao mi chiamo Salvatore y e soy italiano. La mi lengua materna es l'italiano italiano. Las otras lenguas que hablo son español, tedesco, un poco de inglés, y catalano que actualmente estoy frecuentando las lecciones del nivel B2. Fa 22 mesos que vis a Cataluña. Estoy fent el curso del nivel elemental 2. De Cataluña, magrada als Pirineus, Barcelona, Vic, Gerona y la Costa Brava. Italia, nombre de parlance: 54.321.722. Siens bin, aproximadamente, on es parla? Itàlia, Suïssa, Croàcia, Eslovènia, San Marino i ciutat del Vaticà. ¿Sabías que L Italia té tres grups de dialectes: el septentrional, el toscà, el central meridional, con que són el resultat de la evolución del lladí parlat en regions molt diverses i allunyades les unes de les altres. Pueden arribar a ser tan diferentes entre ellos que la compresión de parlantes de variedades distintas sigue muy dificultosa. La importancia literaria de la variedad toscana es va a convertir a partir del siglo XIV en la más prestigiosa del país y es va a convertir en la base de la lengua estándar escrita italiana. En la unificación de Italia en 1870 es va a acabar de consolidar con el idioma del Estado y de la escuela y generalizarse también con la lengua parlada en detrim, detrimento de los diferentes dialectos. Malgrat tot, los dialectos conservan fuerza vitalidad, especialmente en familia. Se si literatura y son presentes en els mitjans de comunicación. meu nom és Daniel i soy de Romania. Mi es romana de asemen verbès castellano catalán y inglesa. fa tres anys que vis a Catalunya, així el curs de nivel intermedi de Catalunya m'agrada els costums. Romanès nombre aproximat de parlants: 23.500.000. on es parla: a Romania, Moldàvia. Luego de Ucrania, Serbia, les de Hungría, al norte de Bulgaria, al nordeste de, de Grecia, al centro y al sur de Albania y Macedonia, Macedonia. Sabías que no se sabe en seguridad el origen de la lengua rumonesa, ni tampoco porque era de varias Actuales se hablan en región tan ayudadas, las unas de las otras. El romanet tiene un 73% de embarazo en el catalán y un 77% al el literario. hay unas 300 palabras iguales que al el catalán, foc, pruna bruna, generos, drac, febre, carpeta, agenda, nas, Daka, bau, por, por, etc. ¡Buenas ja noches! Me llamo Alexandra. Soy ucraniana. Mi lengua es ucraniana. También hablo ruso. que a Cataluña. Estic el curs de nivells de Cataluña, Magrada la gente. Ucranés, nom, nombra a Prusimat da Parlands, 36 millones, on esparla a Ucrania, al sudeste de Rusia, Moldavia, les de Polonia, Bielorrusia, al sudeste y nordeste de Rumanía, al nordeste de Aslúp. Eslovaquia, al norte de Serbia, Hungría, al este de Croacia, Letonia y Lituania. ¿Sabías que el idioma ha sobrevivido a las saclas malgrat a diferentes periodos de prohibición, disuasión o todas? Due cosas al hora para que ha mantengut una base suficiente entre la población y para la seba larga y forta tradición da can popular, músicos itinerantes y autos aminens. Subo Shokal, Amiragia, Bangladesh Tiki, Amar matri Bangla, Arojan English, Spanish, Hindi Ebonolpo Catalan. Catalán. Fa que Catalonia. Estoy Fent, de nivel básico. De Catalonia magrada Molto. Bangla o Bangalí, nombra aproximat de parlants 230 millones Nadius 180 milions y altres 41 milions. ¿On es parla? El bengalí es el idioma nadiu de la región oriental de Asia, maridional, kunaguda como Bengala, que cumplen Bangladesh, la el estado de Bengala occidental y part de i y Tripura. ¿Sabías que...? El bangla és la llengua de les més parlades del món. En concret, ocupa el sisè Entre 1951 i 1952, el bangalí va ser l'objectiu central del moviment per la llengua bangalí, basat a Dulon. Tot i que el bangalí era el parlat per la majoria de la població de Bengala Oriental, l'urdu era legalment la única llengua nacional del domini del Pakistan. El 21 de febrero de 1952, estudiantes y activistas van ser tiroteados por los militares y la policía a la Universidad de Daca, y tres jóvenes estudiantes y otras personas van a ser asesinadas. tard, al 1999, la UNESCO va a declarar el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna, en reconocimiento a las muertes. Albert Herato, Nto Malang Swane, Nbota Senegal. Mumandinko Latinke Mandiga Camfo, Mke Wolof Camfo, Nke France Kamfo, Nke Bambra Camfo, Nke Castellano CAMFO, Nke Catalan CAMFO, Nke Angle CAMFO Dominic. Babut ans estip. Bandinga. Nombra la de parlantes. De un millón mil, millones que alternan con la segunda lengua. No es parla que alrededor a de África Occidental. Sobre todo a Mali, Guinea, Burkina Faso al Senegal, Costa de Ibori, Gambia y Guinea-Bissau. ¿Sabías que el mandinga es un entramado de dialectas mutuamente inteligibles? A mayor o menor facilidad, según las variedades. Esparla a muchos países de África Occidental, pero en CAP no es oficial. Wolof nombre approximatif de parlants 13 millions 700 000 mais 7 millions 800 000 qui alternent comme la seconde langue on est parla au Sénégal au nord ouest du pays ainsi comme à Gambia, à la moitié nord du pays y a Mauritania al sur del país, concretamente a la franja costanera. Sabía que el Wolof no palabras que se a nombrar adjetivo utilizar altamente para expresar a aquests concepto, por ejemplo, verbs.